...está en el Ecuador, confirmado. 8 con 7, pero nosotros seguimos aquí en el programa... ...y vamos a conversar con un antiguo amigo mío, el doctor Aldo Paliza... ...quien es radiooncólogo y vamos a hablar cómo funciona la radioterapia... ...en la lucha contra el cáncer... Hace unos años con él estuvimos trabajando la posibilidad, ya creo que más de 10 años, de traer un aparato aquí que se llamaba. ¿Cómo se llamaba, doctor, ese aparato? Cyberknife. El Cyberknife, ¿no? En otra traducción, un cuchillo quirúrgico, un bisturí quirúrgico, pero con radiocirugía. Radio Muy bien, vamos a dar la bienvenida al doctor Aldo Paliza porque nos va a dar conocimientos nuevos. El cáncer estamos tratando de, de curarlo desde hace muchísimo tiempo quemándolo, por decir, voy a usar términos muy populares, eh, eh, hemos tratado de usar eh, drogas eh, como la, la, la quimioterapia, es decir, con la cirugía, ¿qué más? O sea, hemos querido hacer... Hola, hemos querido eh, eh, tratar al cáncer con, con radio, radioterapia, eh, eso es, eh, podría traducirse como quemar las células, doctor, ahí, bienvenido... Sí, sí. Buenas, encantado de estar este domingo en tu programa Ajá. y compartiendo algo de la experiencia de tantos años, como bien mencionaste, ¿no? Sí, sí, pues ya tenemos sí. más de 10 más de años, sí, años, por lo menos 10 o 12 años. Sí, ¿ya? más o menos. Yo fui a ver el, el Cybernight, que maravilloso, claro. fui a verlo a Miami para ver la posibilidad de traer al Lima un aparato de estos tan perfectos sí. ¿Quieres capaz o es capaz de... Escoger el cáncer que sea la, el tamaño de un grano de arroz o la mitad de un grano de arroz y solamente quemar ese puntito sin quemarte otro sitio, ¿no? otra parte del cuerpo. Sí, es un equipo que es un acelerador lineal que pero estará robótico, sofisticado ahora. Sí, ¿no? y entonces tiene un software que permite hacer el reproducir el ritmo individual de cada paciente, respiratorio, eh, cardiovascular. Claro. Entonces te permite tratar tumores tan. Pequeños, como mencionas, eh, meningiomas del nervio óptico, que son minúsculos, o una precisión Estamos de tumores de milímetros, ¿no? Sí, submilimétricas. Submilimétricas. Sí. Y son... Pégase un varias, palito más al micrófono. Sí, son varias fuentes de tratamiento, Ajá. ¿no? Que confluyen en un solo punto. Eh, bueno, estamos todavía en la de traer de, el Cyber, ¿Sí? ¿Eso es lo más sofisticado en radiocirugía, o en radioterapia en el mundo, el, el, el Cyberknife? Eh, cambian constantemente hoy, los, los ayer, software. Ayer, ¿no? ¿Habrá algún superado? Que yo estoy hablando del que vi hace 10 años. ¿eh? Sí, bueno, hay nuevas versiones de este Cyberknife, uh -huh. básicamente cambian los software... Eh, ...la planificación... ...imagínate un celular hace 10 años como era... ...claro... ...ahora... ¿cómo, eh, no? ...entonces... O sea, ...estamos hablando de qué? ...igual, ¿no? ...entonces nos permite tratar... Eh, ...hay otros equipos... ...protonterapia... ...que es gigantesco... ...carísimo... Eh, ...tienes tomoterapia... ...y los aceleradores lineales últimos... Uh -huh. ...que permiten hacer tratamientos también... ...con similar valor así de exactitud, ¿no? ...pero Entonces, con ese... ...con ese preámbulo... Va, ...ahora sí vamos a entrar en el tema para que nuestros radio y televidentes eh, podamos ir juntos con ellos yo tengo una, una primera pregunta tumor que inicia desde el punto de vista de la, de la medicina occidental voy a opinar las otras, las, las otras vertientes que hay ahora en el mundo desde el punto de la medicina occidental la que practica usted, yo iniciado un tumor en el organismo M un tumor ya que está malignizado no hay ninguna forma más que cirugía, radioterapia, quimioterapia, ¿qué otra forma se ha intentado de desaparecer de su tumor, de aguantar el avance del tumor, de que este tumor nos complique la vida? ¿Hay algo más en el, sí. en el mundo? Bueno, actualmente hay tratamientos ya dirigidos individualmente, ¿no? En base al, al aspecto genómico de, del tumor. Estos biológicos, entonces, tratamientos biológicos. Inmunoterapia, ¿no? Son tratamientos uh -huh. ultradirigidos, uh -huh. con mayor porcentaje de curación y también con menos posibilidad de toxicidad, ¿no? Antes, ver eh, un ejemplo, ¿no? Un cáncer de pulmón estadio 4, el de la sobrevida media, era un año, dos años, ¿no? Ahora no, ahora con este tipo de tratamientos, uno tiene la enfermedad en forma crónica, cuatro, cinco años. No uh -huh. ha cambiado muchísimo Pero no pasamos de 4 o 5 años. ¿eh? Ah, bueno, todavía hay, hay series, ¿no? Hay, uh -huh. Tú sabes que tiene que estar en fase 3, las revisiones ya uh -huh. científicamente correctas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, lo más notorio ha sido el tratamiento de metástasis cerebrales. Cuando yo hice el residentado ahí por el 2000 en neoplásicas uh -huh. era una pregunta de examen. Paciente con cáncer de mama, estadio 4, metástasis cerebral, tiempo de sobrevida. ...y tú marcabas seis meses. eso era el más o menos... Eso era el... La... ...tiempo... Porque, ¿Eh? ¿eh? Ahora no. Pues, el pronóstico de ese tiempo. Eh, sí, el pronóstico era cantado. Seis meses, ocho meses... Era más o menos así. Ahora, eh, porque la quimioterapia que se usaba... ...no, po no podía atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Uh -huh. Ahora ya cambió, porque después entró lo que era la radiocirugía y se vio que podías eliminar esos tumores de metástasis cerebrales no una lesión dos tres sino puedes tener veinte pues o veintitantas y en una sola sesión las eliminabas no uh -huh. por eso que ahora ya este el tratamiento de, de irradiar todo el cerebro ya es más difícil este, indicarlo no uno ve de acuerdo al tipo de lesiones y el tamaño, entonces se le ofrece como primera intención muchas veces la radiocirugía, ¿no? Con la intención de curarlo, ¿no? De curarlo. Y, y salvar esos efectos secundarios que, ¿te imaginas irradiar un cerebro completo? No, pues entonces, mejor ya... Sí, pero... Eh, o sea, si irradias... El, el tema que no lo hemos entendido nosotros, lo digo yo honestamente como médico, eh, el cerebro es el jefe de todo el, todo, todo, de todo el cuerpo. Sí. O sea, no hay nada que funcione sin que él sepa, sin que él dirija, sin que él. Entonces, quemar alguna partecita del cerebro, es quemar un gerente, un, un presidente de, de un órgano, eh, este que un tumor te invada, está afectando una función. Siempre hay alguna función. Nada del cerebro está por las puras. Nada del cerebro sobra. Todo milímetro, centímetro cuadrado del cerebro es para controlar alguna función del cuerpo. Sí, exactamente, uh -huh. ¿no? A veces uno tiene tumores muy grandes a nivel de cerebro, pero no una zona eh, especializada, ¿no? Y, y, y, y sigue ¿sí la función es un dolor de cabeza, uh -huh. cefalea, uh -huh. pero basta un tumor que es medio medio centímetro, ¿no? Estos amartomas hipotalámicos, por ejemplo, que se ve mucho en chicos, entonces eh, medio centímetro nada más, ...en un área muy, muy vital te ocasiona mucha sintomatología, ¿no?, tanto física como hormonal también, ¿no? Y tú ves a estos chicos de un año, hemos tratado a pacientes de un año eh, con amartoma hipotalámico... De un año de, de, de, un año de edad, sí. y ya nacieron con ese claro, tumor. Sí, ya nacieron. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora la radioterapia ha cambiado un poco en cuanto al manejo o se ha distribuido un mayor porcentaje hacia tumores benignos. La mitad de algunos, de porcentaje de pacientes que tratamos, por ejemplo, en el instituto, eh, uh -huh. son malformaciones arteriovenosas. Yo me formé en cáncer, en neoplásicas. Uh -huh. No vi ningún, no traté ninguna malformación arteriovenosa, ningún tipo vascular, ¿no? Porque no había tratamiento, porque, porque sí. ¿pacientes habían? Uh, pacientes pero... eh, dirigidos al instituto no había, pero yeah. tampoco teníamos la tecnología para hacer radiocirugía uh -huh. ¿no? uh -huh. Pero ahora la mitad de nuestros pacientes son malformaciones de arteriovenosas, meningiomas, metástasis cerebrales, chanomas, eh, tumores del ángulo pontocerebeloso, que lógicamente que esos tumores eh, cumplen algunos criterios, ¿no? Tumores pequeños, menos de 3 centímetros y medio. Y el tratamiento es tan sencillo de hacer para nosotros, uh -huh. porque somos el único centro ahorita a nivel nacional y uno de los pocos a nivel internacional, ¿no? nos derivan de todos los seguros los pacientes, y podemos sí. tratar pacientes de salud, que nos derivan de, de la FAB, de la Naval... Sí. De que de es el cosas. centro más especializado. Es, es el único ahorita, ¿no? Sí. Para que entiendan nuestros este, amigos radiovivientes y televidentes, en, en términos de comprensión, usted ha dicho una cosa muy importante, depende dónde se ubica el tumor. Sí. Vamos a compararlo con la ciudad. Si un tumor se ubica a la entrada de la, la Panamericana... Eh, eh, en la entrada del norte o del sur imagínese un tumor ahí un camión nada más que te atraviesa, uh -huh. obstruye toda la circulación ¿no es cierto? Sí. lo que dice usted un tumor de medio centímetro ubicado en el, en el conducto ese por ejemplo donde circula el llama ese acueducto de Silvio sí, donde, el que, sistema ventricular el sistema dentro del cerebro hay un, una comunicación de líquidos y de fluidos que tienen que circular pero si obstruye... ¿qué, ¿Qué grosor tendrá? ¿Cuál será el diámetro del, de, de, de, ese, de ese tubito? ¿El, el la, diámetro la, de un la milímetro? De silubio, la producto, sí. uno, ¿El diámetro de un milímetro? Uno, dos. Dos milímetros. Sí. Por esos dos milímetros tiene que circular el líquido cefalorraquido del cerebro a la columna y luego se va y vuelta, se forma. Sí. Entonces, si ese, ese tubito de circulación tiene dos milímetros, el grosor de un alfiler... Basta un tumorcito de otro milímetro que lo obstruya, nos complicó la vida. Sí. Yo a los que muy, mucho tengo respeto son los tumores del tronco cerebral, ¿no? En el tronco. Esos, y dentro del tronco todavía, ¿no? Son tumores que es eh, casi imposible operarlos, ¿no? Pero como emergen ahí toda la gran mayoría de pares craneales, entonces uh -huh. un solo tumor que crece dentro del tronco puede dañar varias estructuras críticas, ¿no? ...y uno... ...bueno, siempre como primera intención... ...generalmente ofrece el aspecto quirúrgico... ...pero en este, esta... Ahí no puedes entrar. ...es muy, muy difícil... ...y yo lo cuento todos. como una anécdota... ...un amigo neurocirujano, amigo mío... ...que venía al Perú a hacer tratamientos... ...él hizo un tumor... ...en el tronco y siendo neurocirujano... ...manejando su... ...su coche en Argentina... ...él sintió un mareo... ...manejando el coche... Claro. ...él sintió un mareo... ...llegó a su clínica... ...se hizo una... ...resonancia... Sí, sí. ...y él mismo se diagnostica... ...un tumor... Sí. ...en el tronco cerebral... ...y él mismo sabía... ...que era imposible con con, ...con cirugía... Sí. ...le comentó a sus amigos neurocirujanos ...no le creían... ...y... ...la única forma que tuvo él de tratarse temporalmente fue... ...con el Gamma Knife... ...con este aparato... ...que no necesita cortarte... ...pero sí es un rayo... ...usted me explicará ahora... Sí. ...que entra... Primero te hace un plano, ¿no? Te hace una... Te dibuja en un sí. software, te dibuja qué tamaño y cuál es la forma de tu tumor. Sí. Y luego es, te lanza. un proceso. Es un proceso, pues un proceso maravilloso, sí, a mí sí, me parece sí, extraordinario. Sí. No sientes nada, no te abre nada, pero dentro de tu cuerpo te quema solamente esa... Es como si quisieras quemar una pepa de la naranja, de una naranja, sin abrirla. Esa maravilla, yo me siento extraordinariamente impresionado sí. Cómo trabaja ese aparato ¿Y ese aparato hay en Perú? Ese aparato lo tenemos ya hace dos años Hace en dos Perú. años en Perú, sí. qué maravilla Es el Instituto Gamma Knife del Pacífico ¿Y dónde están ustedes? ¿En qué sitio? Acá cerca, en el hospital de la FAP ¿Ah, la... ¿Está dentro de la FAP? Sí, sí el es privado, ya, pero, pero está, está la dentro FAP. de las instalaciones Correcto, oh, correcto Y pertenece a una organización que es el American sí. Share Hospital uh -huh. Ernie Bates es el, el propietario de este centro ya, uh -huh. y tiene varias sedes a nivel mundial ya, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces acá en Perú, eh, bueno, tratamos los oncólogos de radioterapia que es una especialidad uh -huh. en conjunto con los neurocirujanos ¿no? ¿Y ese Gamma Knife es solamente para cerebro o se puede uh -huh. usar para otras? No, es solamente cerebro uh -huh. hasta C2, vértebra C2 ¿no? Hasta la... Ahora, este es un invento eh, que tuvo un neurocirujano <risas> tuvo una idea de tratar tumores ...sin abrir el cráneo, ¿no? Por los años 50, más o menos. Mira, estamos hablando ya de 70 años atrás. Sí, entonces el primer tratamiento lo hizo por los años 60 y tanto. Eh, como, como gamma knife, ¿no? Uh -huh. Antes lo hacía con otro tipo de, de energía, de, de radiación. Uh -huh. Pero imagínate, desde, esa, desde ese tiempo hasta ahora... ...bueno, se han tratado más de 1.200.000 pacientes a nivel mundial. Uh -huh. Hay una amplia experiencia de todos los tumores, ¿no? Empezaron tratando de tumores eh, de silla turca, craneofaringiomas, ¿Por qué? Porque no había pues resonancia, no había tomografía. Eso aparece por los 80. Entonces antes hacían placas radiográficas. Y con la placa tomaban, nada más, Pero, pero eran precisos. ¿eh? Y hacían ventriculografías. No sé si habrás visto alguna de esas. Sí, sí, sí. Y entonces este, lograban eliminar ese. O, o, o darle al blanco, como le decía, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Con una sola sesión ahora pasó muchos años hasta la actualidad, los software han cambiado los equipos eh, contienen fuentes de, de cobalto que son uh -huh. como unas semillas, 201 semillas dentro de un casco bueno, y ese casco va dentro del equipo del, del, del Gamma Knife propiamente, una cápsula uh -huh. que pesa casi como 30 toneladas y esas 201 fuentes caen todas precisas a un punto, a un solo punto chiquitito uh -huh. o puede ser medio centímetro, hemos tratado tumores muy pequeñitos, de 4 milímetros, 3, que sobre todo hacemos tratamiento en los trastornos funcionales, neuralgia de trigémino, para eh, síndromes depresivos también, que uno quiere destruir algún núcleo puntual de hipotálamo, por ejemplo, ventromedial entonces o hacer capsulotomías también para estos síndromes eh, depresivos. ¿no? Uh -huh también para Parkinson se ha tratado y bueno, ya estamos entrando a algo mucho más preciso, porque antes con la tecnología que teníamos, no podíamos calcular darle a, a un blanco pues de 4 o 3 milímetros, usábamos el acelerador que era eh, adaptado, ¿no? Uh -huh. En cambio este equipo es únicamente dedicado a, a los tratamientos de Y ahora, eso mismo que hace la radioterapia, y, uh -huh. la explicación que ha usted me parece extraordinaria. Cuando niños jugábamos con la lupa, al claro. sol, a la lupa, y la lupa apuntaba un, juntaba los rayos, ¿no? Sí. Y podías quemar un papel. Claro, De o sea, niño jugábamos a quemar un papel en el sol, ¿no? sí. Eso mismo hace la radioterapia. La, la radio, la radiación. Y ahora he visto otro aparato sí. que con el sonido, el sonido igual, concentra en un punto y también te puede destruir un tumor. Sí, un ajá. aparato chino. Bueno, ahí está entrando lo que es hipertermia también. Ajá. Con aparatos así localizados, sí. ultrasonido, láser, ha cambiado muchísimo. ¿no? Uh, ten presente que tienes que tener muchos años de experiencia de estudio fase 3 para poder ah, comparar. Para poder tener, ¿no? Entonces, sí. El Gamma Knife es el, uno de los pocos que tiene estudio fase 3 por los tantos años de uso así constantes. Uh -huh. ¿no? Pero, bueno, acá en el, en el país contamos con esa tecnología, aparte en las clínicas, yo trabajo en la clínica San Pablo, uh -huh. eh, tenemos la sede de Surco y San Gabriel y Arequipa también, estamos viendo de, de, de incorporar otros centros más. Tenemos aceleradores de, de última generación, tendrán dos, tres meses nada más. Y el acelerador lineal, este este es el que, el Gamma da una sola dosis, ¿no es cierto? Ah, bueno, ahora se ha modificado el término de radiocirugía ¿no? Se considera hasta cinco sesiones. Cinco sesiones. Sí, antes pero, era una. Pero yo me acuerdo que eh, con el acelerador lineal ustedes usaban 40 días, casi 40 días y 40 noches de sesiones. Sí. sí ¿Y hoy sí. sigue ya, siendo así o no? Está cambiando un poco porque ahora con estos equipos... Porque también es un modernos, problema ir cada dos días, cada tres días para que no, te relancen tu rayo. Sí, lo tradicional era hacer la radioterapia externa estándar por ejemplo. de lunes a viernes 35, 40 sesiones para próstata, por ejemplo, uh -huh. cabeza y cuello, cáncer de cuello uterino 28 sesiones. Tenía que ir el paciente todos los días de lunes a viernes, unos 5 minutos. Meterse al eh, aparato 5 minutos sí. y le lanzaba un rayito. Ahora con estos equipos eh, modernos, entonces eh, está cambiando un poco eso porque son más precisos podemos hacer técnicas de intensidad amulada, BIMAT, arcoterapia son uh -huh. técnicas ¿no? uh -huh. la gente se, se confunde un poquito pero son técnicas que la finalidad es como es tan preciso entonces eh, ya no le das 200 de dosis, le puedes dar 1000 de dosis o 1500 de dosis porque todo se ajusta a, a algo muy preciso, similando al tratamiento de radiocirugía, ¿no? Ah, interesante. Sí. Vamos a dar nuestros teléfonos, ya están viendo nuestros teléfonos, ya están milagros, ya están milagros. Eh, eh, mire, doctor, hemos despertado, porque todavía me queda. Sabemos, Capital. es como que si quisieran matar al co coronavirus, ¿no? <risa> ¿Me entiende? Aún todavía no sabemos por qué se formó ese tumor. Pero vamos a contestar la pregunta de milagros, milagros, buenos días, hola. 8.26 Buenos días doctor Rubio, es un gusto de poder conversar con usted ¿De dónde está eh, llamando Milagros? De San Juan y Mirigancho. Muy bien, ¿cuál es cuál es su pregunta? Un gusto también sí. de, de escucharla <ríe> Muy amable, saludos para su invitado también doctor. No, el doctor el, eh, el doctor Aldo, Aldo Paliza sí, doctor Aldo eh, Bueno eh, doctor, eh, si bien es cierto usted también promueve mucho la prevención Entonces justamente mi llamada es porque también acabo de escuchar eh, Que usted hizo una introducción eh, referente al sistema nervioso, ¿no?, con el tema de los tumores también. Mi pregunta va justamente por ello, este... Daniel, mil disculpas por esa pregunta que no está un poco relacionado. doctor. Lo que pasa es que mi papá tiene eh, 55, 56 años, ya. Y en mi papá, por un, eh, digamos, eh, elevada, digamos, emoción fuerte que tuvo, porque es hipertenso, eh, le dolió mucho la cabeza. Estuvo, estuvo seis meses aproximadamente, así. Sin embargo, algunas pastillas estuvo tomando, no. Eso también lo que no me gustó que se me medicó. Entonces ahora como que ha perdido un poco la visión. Entonces mi pregunta es cómo saber nosotros, no, para poder hacer una prevención y tal vez detectar un tumor más adelante si tiene algún tumor, digamos, en el cerebro, no, porque bien si es cierto en el lado hospital, eso también me estoy informando tiene que ver mucho con la visión y todo lo demás. ¿no? Entonces esa es mi pregunta. ¿Cómo prevenir nosotros? ¿Cómo saber nosotros si Tener, eh, si, si un adulto mayor hipertenso, ¿no?, puede llegar a tener hasta un tumor eh, que le pueda afectar también a la visión. Muchas gracias. Muy bien. La pregunta es clara. ¿Cómo saber si tengo un tumor en la cabeza? Sí. ha ah, no, no, sido sí precisa. Sí, ya, ¿Y, ya? Acá es... y cómo saber si, si eso es un cáncer o es otra sí. cosa. Sí, la, bueno, estamos, como le digo, el, casi equivalentes, ¿no? Tumor maligno, benigno, malformaciones, aneurismas, meningiomas, y por el otro lado, toda la estirpe maligna, ¿no?, que uh -huh. los gliomas, glioblastomas, eh, de ese tipo, ¿no?, pero hacer un despistaje a nivel cerebral este, no está... O sea, pod o sea, no podríamos decir, hágase usted una tomografía cada año, no, hágase usted no. una resonancia magnética cada año, ¿no es así? No. Entonces... Es la pregunta básicamente... a mí me parece muy normal sí. de cualquier ser humano que está caminando y escuchando Radio Capital en este momento. Sí. ¿Y cómo sé que no tengo un tumor? Básicamente es la sintomatología, ¿no? A, me llega a mí pacientes niños sobre todo, que los niños le dicen al papá, ¿no? Papá, me duele, he estado con dolor de cabeza ayer, antes de ayer, la semana anterior, no, hijito, es que no has tomado tu desayuno, ya estás en el colegio. Y no le dan la importancia. Hasta que, bueno, el tumor no se detiene, sigue creciendo, creciendo, entonces ya no son síntomas, sino aparecen signos, ¿no? Y de acuerdo a eso, bueno, ya es tarde, cuando uno va a un control, ya cuando te diagnostican ya alguna sintomatología física, es porque el tumor está ocasionando algún daño o un cuadro obstructivo, ¿no? Pero tiene mucho que ver la sintomatología, creo yo. Ni bien sientan náuseas, uh, dolor de cabeza... Para, para contestar a la señora, sí. cualquier signo, cualquier síntoma. Síntoma es lo que el paciente comenta, tengo dolor, tengo fiebre, me duele eso es un síntoma y signo es lo que él puede ver y también su familia puede ver y el médico ve lo que dice usted por ejemplo deja de mover un brazo deja de mover una pierna no ve con un ojo no escucha con un oído no, las palabras ya no le salen bien esos son signos ¿no es cierto? Sí. si aparecen síntomas o signos hay que alarmarse enseguida sí. yo tengo la anécdota de, de un chiquito con un diagnóstico de un amartoma hipotalámico Uh -huh. Que, bueno, había ido por pubertad precoz Había ido al, a, a que lo vea ahí en la parte de, del hospital Lo vieron como tres, cuatro veces Después tenía dolor de cabeza Y se reía bastante el chiquito Entonces, eh, crisis gelástica se llama, ¿no? Esas es, uh -huh. risas que le da Bueno, había ido a su control Tres, cuatro veces al hospital, a la clínica, nadie le dio nadie importancia. importancia. ¿Y qué era un adolescente? Era un niño de pues, dos, dos años, tres años, hasta sí. que lo ve una chica bueno, una, en la peluquería uh -huh. y le dice a la mamá: Señora, ¿sabe que su hijito debe tener una martoma hipotalámico. Les la señora, la, la, sí, la peluquera. Sí, porque su hijito se ríe 20 veces en una hora o 30 veces en una hora ah, de la ah. nada. Llévelo allá y dígale que tiene amartoma hipotalámico. Dicho y hecho, la señora va y ya va con el diagnóstico, va al, al hospital y le dice, ¿sabe qué? Yo creo que mi hijita tiene esto. A ver, no, ¿cómo? Ya la han visto acá tres, cuatro veces. Resonancia, amartoma hipotalámico. Hematoma o am amartoma? Amartoma. amartoma es decir, ustedes tienen unos términos... <risas> Es un tumor es un... En, en, en una parte del cuerpo, que se, en una parte del cerebro que se llama hipotálamo, ¿no? Sí. Uh -huh. Luego vamos a explicarle esto. Vamos a un corte brevísimo. Prepare usted su pregunta. ...treinta minutos más voy a conversar con el doctor Aldo... ...tengo que sacarle todo lo que puedo... ...212-5353... ...212-5353... ...nuestros teléfonos aquí en la Gran Capital... ...y por televisión usted nos puede seguir... ...en el canal 39 de Movistar... ...en el canal 15 o 515 de Claro... ...o también en nuestra señal digital 3.1... ...o también vaya usted al internet... ...capital.pe... ...y ahí estamos... 832, soy el doctor Rubio, aquí en buena salud. 4844, soy el doctor Rubio, estamos nuevamente aquí en Capital, estamos en buena salud, ya sabe, hasta las 10 de la mañana. Tengo un gran invitado el día de hoy, que es el doctor Aldo Paliza, radiooncólogo con una extraordinaria experiencia en el uso de la radioterapia. Y, y, y la radioterapia es el procedimiento que usa un es, es un es un rayo qué cosa es la radioterapia doctor? sí son rayos eso son rayos sí, ¿sí? producidos hay diferentes formas ¿no? Hay ya rayos permanentes que uh -huh. emiten fuentes tipo cobalto, radio. Porque hay hay sí. sustancias, ¿qué cosas son sustancias químicas las eh, que producen radi esta radiación? Sí, son sustancias ya de, naturales. Uh -huh. Que van químico? produciendo, su vida misma es producir radiación, sí. como el sol. Claro. Queridos sí. amigos, el sol que nos alumbra todos los días, el primero que no tiene ni oxígeno ahí, pero, pero, pero emite eh, fuego y emite radiación. Porque ese es un... ¿Cómo se llama este proceso? ¿Es un proceso físico? Claro, ¿tú te acuerdas de la, de la, del Nobel de, de Nobel? Einstein? Ajá. Ahí se le dan el, el Nobel no por la teoría de la relatividad, sino le dan la teoría de, de la, del efecto pisoeléctrico, ¿no? Uh -huh. De, este, de toda la producción de un espectro electromagnético, producción de pares de, de electrones y todo esto, y producción de rayos X. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, son rayos... Eh, radiación ionizante, hay compuestos que ya son naturales, por ejemplo el radium. Claro. ¿Te acuerdas que hace un par de años se perdió una fuente de radium y todo el mundo decía, oye, oh, se ha perdido? Que... Claro, el que lo agarran bueno, se quema. A, a mí me dijeron, ¿por qué tanto lío? Valdrá mucho, no, que no vale mucho, sino que eso dura más de mil años el, la, el la desintegración. Sí. Eh, son reacciones atómicas, hay explosiones sí. atómicas que producen una cantidad de energía C y es interminable. La Tierra, dentro de la Tierra, hay hay fuego, no hay oxígeno dice, pero por si no hay oxígeno porque son reacciones atómicas son explosiones de los átomos esta sí. cosa tan rara que sucede y produce esta energía y esto en pequeñito usan ustedes claro. para lanzar un rayo sobre un tumor Sí, empezaron lo, los primeros eh, tratamientos con los rayos X ¿no? uh -huh. los rayos X fueron eh, descubiertos en 1895 Röntgen. Y ahí a los 2, 3 años ya empezaron a tratar tumores básicamente de piel con estos equipos de rayos X, ortovoltaje. que Bueno, la penetración al cuerpo humano es muy superficial, entonces podías tratar acné, tumores este, de piel... Con rayos X. Con rayos X, ¿no? Y veías que respondía. Después aparecieron ya otros compuestos, el cobalto, los ra el radium que te digo, que ya son como unos, unas pastillas. ¡Cabral! Antes los equipos famosos de... Baños de cobalto, me voy a Neoplásicas sí. para hacerme mi baño de cobalto. Sí, y ¿no? se iba la gente. Claro, yo cuando ingresé a la residencia hace Existía varios años, cosa, ¿no? yo pensaba pues, que era una tina de cobalto, no había internet, pues tampoco, uh -huh. ¿no? Entonces este yo decía, irán con sus toallitas, baños de cobalto, no sé quién. Eh, bueno, baños de cobalto sale porque tenía una bomba neumática que agarraba y la pastilla de cobalto que es fijo en, en, en, un, equi en un equipo entonces esa, esa, ese pistón entraba y sacaba la, la pastilla, entonces cada vez que salía del, de la, del área de seguridad irradiaba, después se, se metía de ahí nace el término de bomba cobalto entonces yo pensé que eran baños de cobalto y latina, este, pero bueno, los equipos de cobalto eh, eran también maravillosos, eran fáciles de hacer, de realizar un tratamiento usaba muchísimo en, en útero, en, ¿no? Sí, cáncer sí, sí. de coyuterino cuando, estudiamos, cuando éramos estudiantes veíamos eso, la, la unidad de la bomba de cobalto Claro, una plástica, bueno, tenía unas tres, cuatro equipos, ¿no? Muy bien, vamos a recibir la llamada de Claudio Claudio, ¿de dónde nos llama? Bienvenido Claudia, Claudia, Hola, Claudia, Claudia. Claudia, ¿qué Claudia. Tal, doctores? Muchas gracias. Eh, voy a hacer una consulta al, al oncólogo. Yo he tenido, eh, terminé mi tratamiento hace dos años por un cáncer de endometrio para ponerlos en contexto en fase 1, gracias a Dios, agradecía a Neoplásicas por todo el tratamiento. Tuve, eh, bueno, eh, operación, quimio y radioterapia 23 con dos brazos. Eh, tuve mi, mi recuperación ha sido normal, pero hace seis meses comencé con lo que son diarreas continuas. Eh, estoy viéndome con el gastro, un color y me, lo que me tiene un poco a la expectativa es que me han hecho exámenes, obviamente, de ES, todo salió negativo y ahora estoy esperando los resultados de una biopsia de hílio. Me dicen que definitivamente no es puede ser una secuela de la radioterapia, ...que es muy común, pero que igual por el precedente se tiene que hacer todo el protocolo... ...quería saber si usted considera que es el correcto... ...bueno, si es una secuela que se puede hacer considerando la victoria igual... ...siempre agradecida con la vida y con el tratamiento, ¿no? Pero ¿Qué? me tiene muy, muy nerviosa ese tema y obviamente es bien complicado... ...porque me tratan básicamente solo con la operamida. Claudia, déme un poquito más de datos. ¿Qué edad tiene usted? 43 43 ¿Ha tenido niños...? Sí, una de, hermosa de 21. Una, una, una, una hija de 21, muy bien. Eh, ¿Cuándo usted tuvo un cáncer meses de útero? De, mi, eh, de endometrio. Sí, ¿Hace qué tiempo le eh, diagnosticaron ese cáncer? Se, en agosto del 2017, fui operada en septiembre del 2017 y de ahí tuve seis meses del tratamiento. Que eh, ¿En esa operación que hicieron, le sacaron todo el útero? Todo eso que se llama... estadía de endometrio. No, no, pero... Útero, tropas, todo. todo. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Ah. Un, vacia... ¿Un vaciado? ¿Cómo eh, no Se denomina estadiaje S de endometrio. Estadiaje de endometrio. Sí, histerectomía, salpingo, forectomía... Le sacan todo esa parte. Sí, sí. sí. Muy, muy, muy, muy bien. Entonces usted, en el año 2017, se hizo eso, pero además de eso le dijeron usted tiene que recibir quimioterapia. ¿Cuántas sesiones de quimioterapia? Quimio. Seis quimios, 23 radios y dos braquiterapias. Seis quimios, 23 radios. ¡Capital! Y, y ahí, si ya le sacaron el útero, todo eso, ¿dónde, a, ¿a qué daban la radio? ¿A qué sitio daban la radio? Aló. Terapia. Eh, lo que pasa es que... que los el, el, quiero, quiero ver a qué, qué dato tiene gracias. ella. ¿Puedo, puedo, sí. ¿puedo, ¿Puedo colgar para escuchar la respuesta por, sí. el, el, por la... Muchas gracias sí, el, por la atención. Correcto. Entonces, por, sí. fíjate, lo que, el dato que nos da es interesante. Encuentran el cáncer en endometrio dentro del útero, sí. y luego seguramente que vieron otros signos, ganglios, eh, para decir, saquemos todo este sistema de aquí, u e útero, trompas, ovarios, y ¿otra cosa más se saca de ahí? Sí, toda la parte de aumento también, epiplom. Uh -huh. O sea, todo, se lo, todo lo que la y, vecindad. Y lavado, ¿no? Es sí, correcto. Entonces, y, a, y, y a partir de ahí, por ejemplo, que le des quimioterapia, sí es un, un medicamento que entra y circula por sí. todo el cuerpo. Ahora, eh, los tratamientos de cáncer son bien protocolizados, ¿eh? uh -huh. Entonces, eh, uno clasifica de acuerdo al estadio, eh, tienes varios subtipos y tienes células también, ¿no? Hay células de alto grado, de bajo grado no es, eh, no es la, frecuente la. que un estadio 1 de, de cáncer de endometrio eh, lleve todo un tratamiento complementario como menciona la señora quimio, uh -huh. radio, braqui pues, o, Entonces, cuando Claudia recibe todo esto porque él está en un estadio es, avanzado no, puede ser es? un estadio 1 uh -huh. pero puede ser que celula, sea unas células de alto grado de, tipo células claras eh, carcinosarcoma uh -huh. Entonces, ¿qué muy, pasa? Malignas, muy malignas y con eh, alto vamos a usar poder. términos que la no se entienda el, sí. la gente. ¿sí? O sea, son células, eh, característicamente, pueden dar una diseminación fuera de la, de la zona uh -huh. primaria, ¿no? Del endometrio, que puede migrar a pulmón, a ganglios, a otras partes. Entonces, ¿qué pasa? A pesar que es un estadio 1, que el 1, eh, de acuerdo a la infiltración de, de la parte muscular del, del útero, uno lo clasifica así, tienes que ver la parte de células, ¿no? Entonces, Pero también, como mencionas, puede haber un estadio 1 que tenga metástasis. Uh -huh. No es lo, lo frecuente, pero sí. En este caso, así sumando, eh, debe ser un estadio 1, pero de alto riesgo. ¿no? O sea, una, uh -huh. una célula G3, la dividimos como G1, G2, G3. Las G1 son las células tranquilitas, las células que tú sabes cómo se van a comportar. Y las G3 son las alocadas, ¿no? tú uh -huh. no sabes... Se pueden puede ser poquitas, pero te pueden destruir mucho. Sí, sí. Okay. entonces, okay. en base a eso ha, ha recibido todo este tratamiento complementario. ¿Qué pasa? Que eh, he sido diagnosticada y tratada en el 2017. En eh, el 2017 todavía no había una mejora en técnicas de radiación. Y las complicaciones que uno podía hacer por este tipo de tratamientos, radioterapia Capital. externa y braquiterapia se denominan proctitis actínica o cistitis actínica. Entonces uno produce eh, con un gran porcentaje de un 20 o 20 y tanto por ciento lesiones a largo plazo en la mucosa del intestino o de la vejiga. Uh -huh. Y esto puede dar lugar a diarreas continuas, a sangrados también, a nivel de la vejiga o del recto. Entonces esto se denomina proctitis actinés. Ya no lo vemos mucho con técnicas eh, actuales de intensidad modulada, BIMAT, baja casi la tercera parte, las complicaciones. Pero así como hay a nivel de la parte digestiva o de la parte de vejiga, también lo tenías en la cavidad oral, ¿no? Entonces tú hacías un tratamiento tradicional y, bueno, el paciente, un cáncer de estadio 1, se curaba todo, pero... Quedaba quemado. Anulabas la parótida. Yo he visto después de la radiación en útero, he visto que se queda como acartonado. Sí. O sea, su función cambia totalmente. O sea, puede ser que la señora Claudia, por ejemplo, estos rayos a a llegaron a a al, al recto, sí. esa parte Los, o la sí. vejiga. Sí. Los rayos y, ten en cuenta que atra atravesan atraviesan todo, hasta una pared, entero. ¿no? Y en sí. ese atravesar va cambiando la función. Te digo, yo he, he visto, se queda como cartón. Sí. es su función ya no va a ser la función que hace de, de, de quitar agua, de, de toda la función que tiene el intestino allí. Sí, yo veo pacientes... Pues es una complicación de... de... Sí, sí, sí, o sea, es lógico. Por la secuencia de complicaciones es más o menos un veintitanto por ciento, ¿no? De uh -huh. complicaciones tardías. Ahora, uno lo ve también. Yo vengo tratando pacientes muchísimos años, entonces ya los veo después de 15 años, más o menos, las complicaciones que ocasionan los uh -huh. tratamientos, ¿no? Antes no veías tanto eso, porque el tiempo sobre de sobrevida de la gran mayoría de pacientes era más acortado. Ahora, claro. Ahora, ahora yo les digo a mis pacientes, eh, o sea, tú ya no puedes hacerle un seguimiento continuo a tus pacientes, porque tienes tal cantidad de pacientes nuevos, más los controles de hace 10, sí, sí, 15 no años, da, no o sea, da. es imposible. ¿no? Y uh, este paciente que ha sido tratado con radio, quimio, llega a un consultorio general y el médico le dice, uy, radio, quimio... Y ciertas drogas que utiliza, que mejor ni te menciona porque es complicado. Entonces le dicen: No, no, yo no la puedo ver, que la veas un colo. Pero un colo pues, te va a dar cita de acá dos tres meses. Entonces, este, es, es un poco. Pero, ¿qué se.? La señora ha hecho una pregunta muy interesante. ¿Qué hace? ¿Cómo se resuelve? Tiene solución a esto, ¿no? Sí, esto básicamente depende de, del examen, ¿no? Uh -huh. O sea, de una colonoscopía, una colonoscopía con un gastroenterólogo entrenado. Hay gastroenterólogos, oncólogos. Entonces, muchos de estos casos, eh, si hay una proctitis, bueno, hacen la, la, la quemadura de estas... Telagitáceas o daños de o úlceras de radiación, y con eso lo controlan, ¿no? Argon plasma y, o ya, este bueno, una nutricionista ayuda a, a, a que mejore estos síntomas. Pero siempre tiene que estar en control, Claudia, así que volver sí, sí, a, su, sí. a su control. Vamos a recibir la llamada de Marcelino, ¿de donde nos llama Marcelino? Bienvenido, 847 en Radio Capital. Hola, buenos sí, días. Eh, buenos días. Eh de San Martín de Porres. Muy bien, Marcelino. de eh, eh, repente mal, pero hay un mandamiento de Dios que dice cuídate que te cuidares, y a veces nosotros no nos cuidamos, no prevenimos, y ya concurrimos al médico para que nos salve, y a veces fracasa y dice le queda la culpa al médico. El segundo es que, que Sócrates, que es el, eh, digamos, el ejemplo de la, medicina, de la medicina, pues que opinaríamos con lo que le pasó a Alejandro Magno grande siendo un hombre millonario, toda esta cosa se si murió. Y él dijo, el 3 de ¿no?, que los médicos lo carguen hasta donde termine su tumba, que todos los robados lo ríen robado, eh, por donde está la mano y que le saquen las manos, pues, de la salud con las palmas hacia arriba. Y, y se atendió, le preguntaron, ¿pero, ¿por qué? Porque todos nacemos, venimos con la mano vacía si nos van a, con la mano vacía. En este sentido quiero decirle, Ahora que van a venir 200 barcos chinos que han salido ahí en el diario exitosa, pues muy bien, ¿quién es el que da orden? ¿Quién es el que da orden? Y se burlan de la medicina peruana, de los médicos peruanos, porque si es que van a venir a mi casa deben de comunicar a mi casa y conversar conmigo. Yo no sé cómo piensan ustedes esto, pero ellos eh, en vez de curar van a traer todo el virus. Y, y finalmente quiero decirle, como Serrano, el, el, la medicina eh, de la época del Inca era el ajo, el quion, la cebolla. Y yo considero que el ajo, el quion, la cebolla, uno debe de comer a cuenta de comer el ají, comer ajo. Entonces en esto, prevengo y no sé cómo pueda tomar, pero con todo respeto, yo tengo 80 años, yo iba a fallecer en el 2004 y pues que al médico le dije si me pasa algo no, no le eche culpa a veces echan la culpa y eso es lo que da cólera le da cólera porque hay que cuidarse y no que ir al médico que no es Dios y siendo Dios, Dios también dice cuídate que te cuidaré, muchas gracias Dijo Muy, muchas gracias, 849 849, bueno son los comentarios de cómo sí. prevenir que es la última parte que vamos a conversar doctor, sí. todavía no, no hemos encontrado una prevención realmente del cáncer más que que es lo que decimos los médicos, hacerse un control temprano, ¿no? sí. todavía estamos recién ahí. Los datos del 2019 son, en Perú, 66.000 casos nuevos de cáncer, 33.000 fallecimientos por cáncer. Y el gran porcentaje, 60% más o menos, son cánceres avanzados. Avanzados, o sea, es el lado. Entonces, tú sabes que la gran mayoría de tumores eh, estadio 1 son curables, ¿no? Uh -huh. Cáncer de mama estadio 1 tiene un alto porcentaje de curación, cáncer de próstata, generalmente la gran mayoría, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te llega un estadio 3, 4 o 2? Cuello uterino, el, el despistaje es. Es bien fácil, ¿no? O sea, es un control Nicolau, el oncopref, este y puedes tener una alta certeza de diagnóstico, ¿no? Puedes identificar si, si está contagiado con este papiloma virus de alto riesgo, o ¿no? Entonces tienes mucho techo de años para actuar, ¿no? Sí. Es claro, por esa, porque todavía no hay un, una forma de alimentación, todavía no hay una forma que realmente nos convenza. Vamos a ver, Eduardo Delín se nos está llamando. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Tenía un informe sobre el acelerador lineal que aplica el, el salud. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Sobre el cáncer de próstata. Acelerador lineal. Muy bien. Gracias por su pregunta. Eh... ¿Cómo se usa el acelerador lineal para prostatar? No, el acelerador lineal es un bueno, aparato que puede sí. tener cualquier institución. El acelerador lineal, bueno, hace producción la de postura. fotones o electrones, que son radiación es radioterapia. es radioterapia. Es radioterapia. Es un rayo que sí. va a sí. procesar a quemar. Se puede decir que marco ese eh, no, término. No, daña la parte de células del ADN, ¿no? Va a dañar la célula. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que como nombre de acelerador lineal. ...tienes diferentes tipos de modelos, ¿no? Uh -huh. Y te confundes porque parece esto de los Transformers, ¿no? Infinity, Agility... Ya, uh, zona la, zona. la gente no le importa, ¿ya? Porque si ya. es de última generación... ...todos los aceleradores modernos son extraordinarios. Los modernos, ¿no? Uh -huh. Con técnicas modernas. Es como tener una licuadora. Yo le digo a los pacientes, tienes una velocidad, dos. Lo tradicional. Pero hay licuadoras que tienen cinco o seis velocidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con la nueva tecnología ya puedes hacer tratamientos de intensidad modulada que se adapta a la radiación al tumor. Entonces ya no como haces... Como lo del gamma knife, Como el gamma-nice, pero ya en grande, ¿no? Uh -huh. Si tú quieres tratar un cáncer de próstata, por ejemplo, ahí, si es un estadio 1 de bajo riesgo, trata solamente la próstata. O bien lo operas o, o radiación. Si ya es operado o es un estadio avanzado, irradias toda la pelvis generalmente. Entonces... Eh, si yo tengo un acelerador lineal con última tecnología los efectos secundarios como mencionó la, la, la maestra, señora, la señora uh -huh. que son proctitis o cistitis bajan a un 3% más o menos, uh -huh. pero si tengo un acelerador sin estas técnicas modernas los porcentajes de complicación de toxicidad eh, G3 Entonces, o G2, que son las que dan molestias va a un 20% y para porcento. resumir esto, mientras más moderno mientras más nuevo es el, el acelerador lineal, probablemente de no toxicidad. La, la, la toxicidad, quemará solamente el área. Sí. Repito, lo ideal es como el Gamma Knife, que lamentablemente hay solamente para cerebro en el Perú. Sí. Solamente hay para cerebro y hay una sola máquina. Voy a poner el ejemplo que puse al inicio: como si usted quisiera quemar una pepa de una naranja sin quemar el resto de la naranja, solamente la pepa. Eso ya es capaz de hacer un aparato que se llama Gamma Knife, pero solamente en el Perú hay para cerebro. Sí lo ideal sería el cyber knife que es para el resto del cuerpo que no hay en el Perú sería el ideal para reemplazar a todos los aceleradores que podríamos decir están eh, no tienen específico el foco para dar ¿En un solo sitio. No, el, el, el CyberKnife es un acelerador. Es un acelerador, es así, genial, sí. pero... Mm. Robótico. Ajá. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que este tumor, este equipo te permite tratar tumores desde la punta del pelo hasta la punta del pie, ¿no? Pero, pero los ¿y tumores solo milimétricos el tumor? y no muy grandes tampoco, ¿no? Tienen una cobertura más o menos eh, definida. Entonces tú combinas los tratamientos. Si quieres tratar una pelvis, no lo vas a hacer en el gamma, en el CyberNight, lo vas a hacer en el acelerador lineal, que los últimos tienen casi la misma tecnología, o sea, la misma precisión, el, la, el mismo porcentaje de éxito, los tratamientos ya lo puedes acortar, porque con estos equipos de precisión, los tratamientos de próstata, que eran cuarenta y tantas sesiones, lo puedes hacer en tres o cinco días, por la precisión que hay, y lo otro es que los aceleradores, por ejemplo, en la clínica de San Pablo, tenemos el, eh, hace dos meses el último acelerador más moderno acá en el país, todos los días tú puedes tomar imágenes, tomografías, porque el tumor no está quieto, pues, ¿no? la próstata tampoco está quieta, mm. anclada. se va moviendo de día a día, que comiste, el tránsito mm. intestinal, entonces tú lo vas siguiendo. Y en Perú, este, bueno, eh, varias clínicas tienen esos equipos. también, Siempre y cuando sea la técnica adecuado. que te menciono, ¿no? Intensidad modulada... y esto estos ya dice cuando hay carcinomatosis por todo el abdomen, es como la pared de todo este cuarto estaría sembrado por todo sitio. ¿Ahí qué hacen en ese caso? Bueno, ahí ya entra a tallar lo que es eh, tratamiento ¿Quién? sistémico, ¿no? Ya no, ya no. Sí. O sea, radioterapia se usa solamente cuando está focalizado. Es para tumores localizados, localizados. o confinados a, a un órgano o a una región tipo... Cáncer de cuello uterino, que es lo que más tratamos, uh -huh. es a nivel de la pelvis, porque acuérdate que los estadios 2, 3, 4, esos eh, no se operan, ¿no? Tienen mejor resultado si uno hace radioterapia externa, bueno, con la máquina, con el acelerador o con el cobalto también. Algunas instituciones todavía tienen cobalto. Y, uh, bueno, asociados a quimio. Y después se hace braquiterapia, que es la misma radiación, pero con, localizada con unos aparatitos que emite radiación, en un sitio preciso, en el sitio ¿no? que usted entonces en cáncer de cuello uterino hacemos combinamos los tres, no radioterapia externa, quimio y braquiterapia. Muy bien, vamos a contestar a Daniela de Barranco. Daniela, buen doctor día. Doctor Rudio, cómo está, buen día. Buen día Daniela, ¿cuál es su Yo pregunta? Estamos escuchándoles a usted y a nuestro excelente oncólogo. Gracias doctor Aldo. Quiero decirle a doctor Aldo, quiero decirle eh, mi hermano que vive en Barcelona uh -huh. se operó de del cáncer de, de, de, diagnosticaron, le quitaron la, el estrico, vesícula y la cabeza del páncreas, o sea lo tenían en el, en la, en, en el páncreas yeah. entonces lo hicieron a través de la radioterapia uh -huh. y justo, mire para nuestra alegría de nosotros, fue una doctora peruana que la habían cambiado de Perú allá a trabajar a, a Barcelona uh -huh. entonces le han dicho a él, la recibió toda la serie de la radioterapia Ahora ya está solamente cada, cada mes va a que le, le den alguna medicina que le están dando, ¿no? Y Pero le ha dicho que no puede trabajar. ¿Por qué, doctor? Uh -huh. Y ha bajado de peso, ¿no? Entonces, él tiene exactamente, ha cumplido 50 años. 50 años, ¿y hace qué sí, tiempo? vive allá en, ya es nacionalizado. Sí, y, más, ¿Y, sí, y, ¿Y hace qué tiempo hizo el, el cáncer? El año pasado. ¿En un año? En sí. un año ya le hicieron este tratamiento y ahora está. Sí. ¿Recibió quimioterapia también? No, nos dicen sí. que fue de frente la doctora, con una persona que había tenido un, una especialización, radioterapia de frente, eh, bajo el sistema de, de, de salud, porque es a través de ese de Convenio correcto, en, en, en, correcto. en España. ¿Le quiere hacer Entonces, una pregunta salud, entonces uh -huh. le dijeron radioterapia Ha estado en varias sesiones Exactamente, no tengo el número uh -huh. Me olvidé uh -huh. Pero terminó más o menos en noviembre Noviembre ¿Y, y su ya hermano ya tiempo. quiere trabajar? O, ¿O así no como está trabajar, Con esa baja de peso No tiene la capacidad física para trabajar? le Han dicho que no puede pues Sobre todo pesado uh -huh. no Porque puede. le han quitado la cabeza del, del páncreas, páncreas y entonces está con una dieta única, pero sí tiene que comer, y dice que le daba primero náuseas, náuseas y sueño después de todo esto, ¿no? Entonces, descansaba, entonces, me ha mandado la, su foto, y delgadísimo, porque él hasta levantaba pesas, entonces le he dicho que no puede leer nada de pesado. Es? ¿Se puede preguntar? Quería preguntar sí, sí, ese, pregunta. doctor. doctor Aldo, le quiere hacer sí. una pregunta, señora. Sí, buenos días, un favor. Día, doctor. ¿Cómo está? Eh, quisiera saber si al momento de operar pudieron retirar completamente el tumor o hubo una resección parcial. Creo que sí, que ahí hay, porque solamente dice que le iban a quitar el páncreas, pero dijeron que no, que le quitaron la cabeza, toda la vesícula y un pedazo del intestino. ¿Cómo se llama esa operación así grande que hacen ustedes? WIPEL. La Whipple, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama esos dos? Sí, sí, sí, sí. tiene su nombre. Whipple. se llama... Eh, ese es una, un protocolo que usan una técnica quirúrgica. Ve, realmente qué cosa fue el cáncer de cabeza de páncreas o es el cáncer de vesícula ah, cuando hacen eso? Ah, habría que ver, habría este, que ver, no, ver ¿Qué fue en la vesícula sí, sí. Y el Ajá. pedazo del intestino que ¿Eh? le quitaron porque tienes vesícula colagio Gracias, vamos a preguntarle que nos queda dos minutos con el doctor Aldo sí. a ver este señor fue intervenido quirúrgicamente primero y, no. y, y luego radioterapia Sí. Ajá. Cuando te intervienen quirúrgicamente y te sacan vesícula, cabeza, páncreas y un pedazo de intestino, primero el caso es avanzado. Claro que sí. Es un avanzado. Sí. Más avanzado todavía lo sientes cuando además te han dado radioterapia. Sí. Y no, no, no le preguntes si le han dado quimioterapia. Probablemente. Bueno, no, últimamente se combina inmunoterapia. Ya combinan con, con, ¿no? con radio, ¿no? Eh, bueno, tienes. tendríamos que revisar la historia, claro. pero un tumor de Bien. páncreas, tú sabes que eh, sí, la situación muy, es muy, muy complicada, Muy ¿no? complicado, ¿no? Y tienes que, bueno, haber la máxima resección posible, pero muchas veces no se puede porque todas las estructuras vasculares están a veces comprometidas, eh, adheridas. Entonces, eh, hacen una resección subtotal y después pasas a un tratamiento complementario con lo que es inmunoterapia uh -huh. y radioterapia, ¿no? La radioterapia en estos casos ha cambiado bastante también. Eh, ya no se utilizan veintitantas, treinta sesiones, sino ah, igual que una radiocirugía claro. se hace a la parte claro. de, de, del páncreas o cu cualquier zona gastrointestinal y se llama SBRT. ¿Qué o es sea, eso? es este, la irradiación Para... tipo de radiocirugía eh, en unas tres o siete eh, sesiones. ¿no? En resumen, doctor, estamos ya sobre las nueve de la mañana, nueve con un minuto. Eh, Todavía no hemos encontrado una solución al cáncer avanzado. El cáncer inicial sí se puede resolver. Claro que sí. Eh, eh, diagnosticado muy temprano con el tratamiento, cirugía o con los tratamientos que existen. Nuestro problema es en los avanzados, ¿no? Sí. No, tiene, no hemos encontrado todavía una cura. Ha, ha variado la cronicidad, hacer la enfermedad crónica. Uh -huh. El porcentaje de curación en algunos casos ha mejorado también pero sobre todo uno tiene que trabajar en lo que es detección, pues, ¿no? Claro. Muchas sí. gracias, doctor Aldo. ¿Dónde lo pueden ubicar? ¿Dónde está usted? Lo ubicamos en la clínica, en la clínica. Eh, de la Avenida del Polo, ¿cómo se llama la clínica? Ah, yo trabajo, dirijo la parte de radioterapia en la clínica San, Paulo, clínica San que Pablo. Clínica Tenemos en la Avenida del Polo Surco, uh -huh. la, en, la, en la clínica San Gabriel que pertenece a San Pablo y en Arequipa, en la ciudad de, de San Arequipa. San en el Instituto Gamma Nice del Pacífico que hacemos radiocirugías. Capital. Y tengo un consultorio social en el Cerro San Cosme. ¿Algún teléfono sí. donde lo puedan llamar doctor porque hemos sí. cultivado al Perú <ríe> entero. 999 ah, 99 716 716 2417 2417 el doctor Aldo Palizas. Paliza, muy bien. Sí. Muchas gracias doctor WhatsApps, Aldo. WhatsApp, <risa> <¿Y> WhatsApp, <risa> WhatsApp, <risa> por favor. Solo do, Whatsapps, 200 llamadas. Ajá, o sea. <risa> hay hora para tener muchas doctor. 9 con 2 minutos muy amable. Nosotros nos quedamos aquí en compañía de Radio Capital. Porque vamos a seguir hablando hasta las 10 de la mañana Nos queda una hora más ¿Quieren saber de qué voy a hablar luego? Acá está Tendinitis por exceso del manejo del celular Ya vamos a comenzar a tener el problema de los ojos con los niños Y estamos con la cabeza hacia abajo Ahora todo el mundo andamos con la cabeza hacia abajo. Sí, bueno. Nunca hemos bajado tanto la cabeza. El hombre ha tratado de estar erguido, comenzó de estar, de, de, de, desde que de, gateamos, nos hemos levantado, pero ahora estamos al revés, estamos inclinando la cabeza. 9 con 3 minutos, ¿quieres saber algo sobre eso? Quédense con nosotros. 212-5353, nuestros teléfonos, 212-5353. Somos Radio Capital.